El gran secreto de esta temporada por fin ha sido revelado y parece que ya sabemos cuál será la recompensa gratis de esta temporada. ¿Quieren saber sobre esto y mucho más? No olvides suscribirte y quédate hasta el final del video. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy Hoy se me ha ido la cabeza por completo, amigos En mi Instagram la hemos liado El primer ganador no se ve bien, pero estamos enseñando los ganadores Así que si quieres ser tú el siguiente ganador de la skin Simplemente debes seguirme en mi Instagram Que es muy sencillo y lo tienes debajo en la descripción de este vídeo no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo del canal. Y es que yo creo que os van a molar todos los vídeos porque le pongo muchísimo cariño. Y además a todos los que os gusta Fortnite, os va a encantar todo el contenido de verdad. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite, como siempre os lo agradezco muchísimo de corazón, de verdad amigos. Me encanta que utilicéis el código por pocos que seamos, por muchos que seamos. Eso demuestra que hay una army aquí detrás. Así que chicos, muchísimas gracias por utilizar el código Mr. De neox Y recuerden que si lo usan antes de 2021 Tendrán un buen 2021 Y aquí viene, que viene, que viene La pregunta del día ¡Uh! y La pregunta del día es ¿Crees que vas a recibir los regalos que has pedido por estas navidades? Comenten todas sus respuestas en los comentarios el agente John Jones ha llegado a Fortnite con una misión Debe salvar Punto Cero y protegerlo Y sabemos acerca de todo lo que estará llegando en esta temporada 5 de Fortnite Y os aseguro, les interesará demasiado Sabemos que esta temporada 5 de Fortnite plenamente trata sobre los cazarrecompensas de diferentes sagas Por ejemplo, hemos visto a Kratos llegar a la isla, a Master Chief a Daryl y a Mission. Y además también Fortnite ha enviado un paquete misterioso a diferentes creadores de contenido. Esta mochila contiene easter eggs que nos muestran lo que estará llegando en esta temporada de Fortnite. Así que, muy atentos. Por ejemplo, incluye las pastillas de colores, rojas y azules, que hacen referencia a la película de Matrix. Una nueva skin que estará llegando pronto a Fortnite Las gafas de Terminator y mucho más Gracias a esta mochila misteriosa Descubrimos que la skin secreta realmente de esta temporada Tiene altas probabilidades de ser la skin de Predator Es una de las mejores y más famosas películas Caza recompensas Que realmente además todo el mundo conoce Principalmente en la película de Predator original vemos que realmente el personaje principal no es Predator, sino alguien que intenta huir durante la película por la selva, escondiéndose en los árboles y camuflándose con el barro. Si nos acercamos a la zona de la jungla de Fortnite podremos ver muchos easter eggs que hacen referencia realmente a la película de Predator estos símbolos que encontramos en las puertas son los mismos logos que aparecen en la película original por lo que realmente no hay duda de que esta zona está siendo protegida de Predator no solo esto sino que también encontramos el coche que aparece en la película un coche que utiliza el personaje principal como un generador Pues este coche también aparece en la zona de la jungla de Fortnite Y además, otra cosa El helicóptero también ha sido estrellado en este lugar Ha tenido un accidente y ha caído justo en los árboles de la jungla Representando una de las mejores escenas de la película de Predator Donde encontramos también el helicóptero con la misma apariencia Sabemos que hay un personaje relacionado con la zona de la jungla. Este personaje secreto recibe el nombre de Nightmare. Significa pesadilla. Entonces significa que está por llegar un personaje que todavía sigue encriptado. Eso significa que no sabemos apenas de él. ¡Perfecto! Las recompensas que han sido halladas son las siguientes, el banner icon de Predator, algo sencillo de completar, probablemente deberemos matar a alguien en la zona del bosque de Fortnite y poco más. La siguiente de las recompensas es el emote de Predator, lógicamente otra misión, lo algo sencilla, probablemente nos tocará cumplir para poder conseguir esta segunda recompensa, pero muy atentos a la tercera. Porque no nos falta el spray de Predator. Otra recompensa que hace referencia directamente a este personaje y que además podremos conseguirla totalmente gratis. De momento estamos viendo el pack completo de recompensas que podremos conseguir con los desafíos de Predator Por si era poco La pantalla de carga de Predator también llegará Una nueva pantalla secreta donde podemos ver a Predator observando todo desde esa ventana Está realmente super cool y creo que estas recompensas serán muy chulas verlas en el juego no se preocupen, el siguiente regalo recompensa ya se trata de una nueva skin. Además es legendaria. Una recompensa que nos encantará tener a todos desbloqueada lógicamente y además en nuestros inventarios. Quizás quieran esperar al final para podernos dar la recompensa de la skin, pero la rareza de esta skin será legendaria. Por lo que probablemente, sea la skin, la siguiente de las recompensas que encontraremos. Y... ¿Qué tal si les digo que esta skin, no será tan solo una skin en el juego? Sino que también será un nuevo jefe en Fortnite. Un jefe en el lugar de la jungla. Tiene lógica, ¿no? Además, muchas imágenes como están viendo, han sido filtradas. Lo que nos indica... Que el Tito Neox tiene razón otra vez. Además, hemos descubierto quién es el jefe de John Jones cuando le llama al teléfono rojo. Lo recuerdan en el tráiler, ¿verdad? Si quieren saber quién es, os dejaré una etiqueta ahora mismo aquí arriba en el vídeo para que vayan a verlo justo después de terminar este vídeo o justo en la descripción. Os prometo que esa teoría, hermanos, vais a alucinar. Si llega un nuevo jefe, llega una nueva arma mítica. En teoría, ¿no? Probablemente se trate del cañón que tienen todas las películas Predator, el original. Si esta es la recompensa, nos encantaría poder verla dentro de Fortnite en esta temporada. ¿Qué opináis? Este arma es letal, amigos. Si esa no es el arma mítica, en mi opinión... Tan solo hay una arma más que valdría la pena como para sacarla en Fortnite Algo que realmente quizás a la gran mayoría de los jugadores Le entusiasmaría ver dentro del juego Las grandes garras de Predator Esto sería una nueva habilidad en el juego Algo parecido a lo que podía hacer Wolverine con sus garras Pero a Predator no le salen de los nudillos de la mano las cuchillas Este las tiene en el brazo y lógicamente, si nos dropea dos cosas míticas en vez de una, como muchos jefes hacen ahora en el juego... A ver, no nos engañemos, porque Predator realmente debería tener incluso una bóveda con su carta para ser un gran jefe como debería. Amigos, ¿qué les ha parecido el vídeo de hoy? Creo que os ha encantado a todos. ¿Cuál es tu recompensa favorita de todas las que hemos enseñado? Dejen sus respuestas debajo en los comentarios porque estaré leyendo todos los comentarios que dejéis. Y si todavía, amigo, no formas parte de la familia, no te has suscrito, ya es que yo ni te lo pido. No te lo voy ni a pedir, porque ya te lo he pedido antes y si no lo has hecho, ya no te lo pido. Nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos, espero que sean buenos este año, que se porten bien. Y antes de nada, amigos, antes de irnos... Feliz Navidad a todos, que desde luego nos hace falta.